Hola, en este vídeo vamos a resumir brevemente algunos de los aspectos avanzados sobre arquitectura de computadores que no nos ha dado tiempo a ver durante el curso. Por un lado, ya hemos eh, mencionado varias veces que los diseñadores de computadores están intentando siempre mejorar el rendimiento y aumentar la velocidad. Una manera de ello es mediante el llamado paralelismo. Según la taxonomía de Flynn, los computadores Pueden dividirse en cuatro categorías, según los flujos de instrucciones que pueden ejecutar o los flujos de datos a los que pueden acceder en un momento dado. El modelo de Von Neumann normal, eh, es decir, un único procesador que accede a un dato cada vez, es el llamado Single Instruction Single Data, SISD. Si por el contrario podemos acceder a múltiples datos a la vez pero con la misma instrucción, por ejemplo, a los elementos de un vector, tendríamos el denominado Single Instruction Multiple Data, SIMD. En el caso Multiple Instruction Multiple Data, MIMD, disponemos de varios procesadores, cada uno de los cuales ejecuta en paralelo diferentes instrucciones y acceden a distintos datos. Un ejemplo serían los procesadores actuales. Por último, del tipo Multiple Instruction Single Data, MISD, no existen computadores reales, ya que se pueden simular mediante los M y MB. Ejemplos de los Single Instruction Single Data serían los procesadores segmentados, los superescalares y los de la palabra de instrucción muy larga, e VLIW, en sus siglas en inglés. Ejemplos de los Single Instruction Multiple Data serían los procesadores vectoriales, mientras que los M y MD podrían ser los de memoria compartida, ya sea con un tiempo de acceso a memoria uniforme o no uniforme y los multiprocesadores. En su momento estudiamos que en un cauce o camino de datos multiciclo de tipo MIPS en cada ciclo nos encontramos en cada una de las cinco fases de la instrucción pero solo hay una instrucción en ejecución en un momento dado. En un cauce con segmentación se solapa la ejecución de varias instrucciones que se encuentran en distintas fase. Por ejemplo, una instrucción está en la fase de escritura de resultados la siguiente en fase de memoria, la siguiente en fase de ejecución, y así, es, y así sucesivamente. Se puede realizar este solapamiento porque no se usan a la vez todas las unidades funcionales del computador. En los llamados procesadores superescalares se replican las unidades funcionales, como tener varios bancos de registros, varias saluds, etc., lo cual permite llevar a cabo dos o más instrucciones de manera simultánea en la misma fase de ejecución. En este caso, se van leyendo varias instrucciones a la vez y se almacenan para resolver posibles dependencias de datos entre ellas, o posibles incompatibilidades por usar el mismo componente del camino de datos, de tal forma que se emiten o se reparten entre las diferentes unidades funcionales de manera dinámica. Eso puede necesitar una reescritura automática del código, como puede ser mediante el renombrado de los registros, ya que a veces el nombre elegido para los registros puede optimizarse para evitar estas dependencias. Por último, hay una unidad encargada de ir terminando o cerrando las instrucciones, lo que se conoce como commit, mediante la escritura de los resultados en los registros correspondientes. Otra técnica para mejorar el rendimiento de los procesadores superescalares es la ejecución especulativa y la predicción de saltos en las instrucciones de ramificación condicional como PEC. En este caso, se lleva eh, una cuenta estadística de cuál es la probabilidad de que se produzca el salto y se decide tomarlo o no antes de saber si, realmente si se ha de saltar. Mientras se calcula, se permite avanzar de manera especulativa con la siguiente instrucción. En caso de haberse acertado en la decisión de tomar el salto, se gana tiempo y se acelera la ejecución. En caso de no ser necesario el salto se si han de deshacer los cálculos realizados para continuar con la verdadera instrucción siguiente, a la vez que se aprovecha para actualizar la estadística de saltos. La clave está en acertar la mayor parte de las veces. Cambiando de tema, los procesadores vectoriales están hechos específicamente para trabajar con vectores y matrices. En ellos, una instrucción permite acceder de manera natural a un conjunto de elementos de un vector. Para ello, necesita registros especiales de tipo vectorial, unidades funcionales vectoriales, así como unidades de carga y almacenamiento para vectores. También dispone de elementos individuales para manejar datos de tipo escalar. De esta forma, sumar dos vectores almacenados en sendos registros vectoriales podría requerir una única instrucción ADV, ad ¿no? ad, e, ad, en vez de eh, recurrir a un bucle para sumar componente al componente. Por otra parte, hay que distinguir dos conceptos como son multiprogramación y multiprocesamiento. En el primer caso, multiprogramación, tenemos varios programas en ejecución, pero en realidad, en un momento dado, solo hay un programa activo. Lo que ocurre es que se hace un barrido muy rápido por los programas, activándolos, ejecutándolos una minúscula fracción de tiempo y desactivándolos otra vez. Se trata de una ilusión en la que parece que hay muchos programas ejecutándose a la vez, esta técnica se usaba en los antiguos computadores monoprocesador. En el multiprocesamiento sí hay de verdad muchos programas ejecutándose simultáneamente porque disponemos de varios procesadores independientes. En los llamados multiprocesadores simétricos, SMP, hay varios procesadores de características similares que comparten recursos como la memoria y la entrada-salida. Si, si disponen de un bus de tiempo compartido los procesadores se comunican entre sí mediante un único bus, pero cada uno dispone de su propia caché y acceden a la memoria principal o a los periféricos a través del bus. El tiempo de acceso a la memoria principal es uniforme o similar para todos los procesadores, pero se ha de tener especial cuidado con los datos almacenados en las cachés para que sean coherentes con los que contiene la memoria principal. Existen mecanismos de software y de hardware para garantizar esta coherencia de caché. La técnica de fisgoneo, sondeo o Snoopy cache es un ejemplo de mecanismo hardware. Si en vez de tener múltiples procesadores instalados a la vez en el, mismo, en el mismo computador, tenemos muchos computadores independientes trabajando de manera colaborativa entre sí, como si fueran un único computador, es lo que se denomina un clúster de ordenadores. En este caso, no es necesario que los computadores sean muy potentes, ya que por sinergia el trabajo conjunto de los ordenadores suele ser muy superior a la suma de los trabajos individuales, siempre que los programas estén diseñados específicamente para el clúster. En algunas configuraciones de, de multiprocesamiento no está garantizado el acceso uniforme a memoria. En los denominados computadores con acceso no uniforme a memoria, NUMA por sus siglas en inglés, la memoria está repartida en varios niveles más local o más alejado desde el punto de vista de cada procesador aunque desde el punto de vista lógico se trata de un espacio de memoria unificado si un procesador necesita acceder a su memoria principal local el acceso será rápido si por el contrario debe acceder a un dato almacenado en la memoria principal de otro procesador el acceso será lento por eso es acceso no uniforme a memoria para terminar en los denominados procesadores multicore, que son los habituales hoy en día, disponen de más de un procesador completo dentro del mismo chip. Cada core o núcleo contiene los elementos habituales de un procesador, como registros, salud, camino de datos, caché de nivel 1, etc. Si bien puede haber otros niveles de caché de uso compartido entre los diferentes cores. Y bien, hasta aquí el resumen del tema de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo.